La mayor cagada asociarme con la persona equivocada fue la mayor cagada porque me llevó por un mal camino y terminé liándola. Que aprendí a lo que no hay que hacer, precisamente lo que no hay que hacer. <risa> <risa> es que las conocen todas, <risa> es imposible, pero. A mí, dentro de la parte técnica y la que yo utilizo, Screaming Frog es la que más, la que, la que más resultados me ha dado. Las relaciones que haces, la gente que llegas a conocer, el que al final tienes que estar en este mundillo, tienes que estar aquí metido y conocer a toda esta gente porque al final el marketing digital de momento es un mundo un pelín cerrado y gracias a un evento como este te das a conocer y conoces a, a la gente que necesitas. Suscríbete a ONIAD TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros. ¿Ah?